estoy haciendo un, un tetris o tratando de hacer un tetris en canvas Sí, su límite. ¿Cuál se usa ahora? de notas al eh, contrario eso lo usaba yo antes de usar el sublime text No pero a veces hago videos así de. de pues así este tipo de cosas de Canvas. Pero donde subo normalmente es en YouTube. Tengo algunos tutoriales ahí en YouTube. Este no es tutorial no, pero así tengo. De lo de Canvas, lo de desarrollo de juegos. Ah, ok. Pero desarrollo de videojuegos en web, o en general desarrollo web. páginas y apps pues, prácticamente lo voy empezando no pero eh, voy a estar subiendo poco a poco los pasos en otros videos una semana bien muy poquito todavía pero pues igual se puede aprender ¿no? mm. y de aplicaciones qué es lo que he utilizado de, de, de qué tecnologías ha utilizado en aplicaciones Para aprender frontend, pero pues si sí se puede, creo yo que se puede si, si lo tomas así, si te lo tomas muy en serio, ¿no? de manera intensiva, como quien dice. Pero igual, o sea, te refieres a frontend en general del, del web, porque frontend en en web como en apps al mismo tiempo como que si sí es un poco más pesado o sea un 5 meses backend pues pues sí puede ser pero yo creo que es menos tiempo el backend yo creo que es más fácil que el phone ya que si si se trata pues obviamente de crear un sistema ya como un profesional y, y pues, obviamente, eh, no sé si se refiere a eso tu profesor, ¿no?, de, lo de los cinco meses. Pero, pero para crear algo funcional que, que resuelva algún problema, independientemente de que de si eso no el sistema más seguro, si es si eso no el más estable, si eso no no, este, pues, con la, con el, con la mejor pues independientemente de eso sí puedes hacerlo en, en un mes también. Algo útil, ¿no?, me refiero aprender a hacer algo algo funcional que es lo principal ¿no? de los sistemas que funcionen ya lo demás es secundario pero obviamente no deja de ser importante pero cuando estás aprendiendo pues qué qué es lo primero que hay que ver pues que sea funcional sí sí no no muchas no necesidades todo bien La idea de aprender HTML aunque estés estudiando administración. Okay. que lleven preparados como quien dice para el, para el examen de admisión pero obviamente sin poner la respuesta no porque okay. eh que matemáticas para crear un algoritmo y un sortido de los exámenes pues así como lo planteas no creo que sea muy difícil ¿no? pero eh, eso de un sortido de los exámenes no sé no sé qué te refieres con eso un surtido de los exámenes ¿Pero tú tienes acceso a esas preguntas? ¿O, o, o cómo es que eh, quieres usar las preguntas? ¿Cómo vas a saber cuáles son las preguntas? O sea, ¿es abierta esa base de datos? Ah, ok. Pero entonces lo que quieres es que sea que sean la, las preguntas... Eh... Las más usadas, ese dato también lo tienes tú, las que son las más usadas. Ah, ok, aunque okay, es pública, pero si sí tienen las, la información de las más usadas. Pues es que si no, si no está conectado al, al verdadero examen como tal, las preguntas, pues tú tendrías que o sea no, no, no entiendo esa parte porque si solo tienen las preguntas, pues para saber cuáles son las más usadas serían las más usadas, pero en tu sistema, ¿no? No, en el, no en el sistema oficial. O no sé si lo que quieres hacer es para integrarlo con el sistema oficial de la, de la universidad. que es para integrarlo con el sistema oficial de la universidad. Eh, pues es que el, si tuvieras ese dato no habría problema ¿no? pero lo que, no me, lo que no me cuadra es cómo va a llegar esa información ahí no independientemente de, de el momento de tú decidir cuáles preguntas son para cada usuario eh, el, cómo lo vas a inyectar dice que son en papel llenar tú manualmente la base de datos porque pues me veo complicado eso también pero yo creo que es más que nada eh, tener la información más que, ten, que saber mucho de matemáticas es tener esa información ¿Qué es esto? No, no puedes pedir ayuda porque por algún por motivo en específico. Okay. Mm. Sí, sí conozco Duolingo, el de para aprendido más. Que trato, estoy tratando de entender porque eh, suponiendo que tú capturas la, la información de todas las preguntas a la base de datos, pero no existe, otro, no existe la información de la frecuencia de... de, de de qué tanto se aplican esas preguntas en el, en el examen oficial en papel. Ahí yo creo que, aunque tengas un algoritmo muy complejo, pues no tienes más información, no creo que, que se logre hacer más que eso, a menos que, que al principio genere las preguntas de manera aleatoria. No, pero no va a funcionar tampoco, porque mmm, la frecuencia del, de uso no va a depender del tipo de... de pues de estudios que haga cada quien, no, o sea, no, no sé cómo explicarlo. No, si sí es que yo creo que no hay información ahí que puedas, con, el, con la, en la que te puedas basar para generar el, el algoritmo ese, ¿no? Sí presentarlas como dolingo, eh, pero por frecuencia yo creo que con la información que tienes ahorita, creo que no. Pero, pero obviamente, el, el, si lo pones, es, si lo o sea si, si lo ves desde el punto de vista de, de utilidad, sí le puede servir a la gente, aunque no sea no sea tan inteligente el, el algoritmo, ¿no? sí le puede servir a la gente para estudiar. Porque yo, yo, yo imagino, bueno, yo también eh, hice un examen de universidad, ¿no? tal vez no somos del mismo país, pero... Eh, recuerdo que sí me, me comentaban otras personas de otro, otras escuelas que, que había preguntas muy similares incluso si fueran, por ejemplo, uno de ciencias exactas, otro de, de ciencias sociales y, y cosas así, ¿no? Al fin de cuentas muchas preguntas coincidían y, y, y, y de hecho la mayoría de las cosas era de conocimiento general, no eran no eran cosas específicas para entrar a esa carrera o esa o esa escuela. Pero suponiendo que no, que no tuvieras uso de la, de las, de la frecuencia de, de uso de las preguntas, ¿te serviría también eh, que fuera aleatorio, por ejemplo, las preguntas? O, o, o más, que nada, más que nada, más que las preguntas, digamos, los temas ¿no? que, que corresponden a, a esas preguntas. que Creo que eso fue lo que entendí que, el, que era para estudiar para el examen. que ser así pues no, no sería algo muy complejo sería sería algo más o menos sencillo y lo difícil estaría en en la captura de los datos uh -huh. Okay. Lo, de, lo de matemáticas quiero pensar que el, es más que nada porque a veces hay fórmulas y figuras no que hay que mostrar y, y no como las de texto que es pues, puro texto y no hay tanto problema ¿no? pues el pues sí lo viendo a lo mejor te das cuenta que no que es más sencillo de lo que de lo que te imaginas, pero como precisamente como vas empezando, pues eh, se comprende que, que tengas todas esas dudas, ¿no? técnicamente sí eh, mm, yo no terminé una carrera pero eh, sí fui un, un tiempo a la universidad ¿no? pero no, no la terminé digo técnicamente porque pues, he hecho el esfuerzo de aprender cosas que, que por lo general aprenden en las universidades ¿no? y algunas que no pero lo que no soy lo que no soy es lo que le llaman Aquí licen, tener licenciatura, ¿no? Que es que cuando uno se gradúa le llaman licenciatura en ingeniería de sistemas. Así le llaman, licenciatura en ingeniería de sistemas. ¿De qué país eres? Si sí, sí hay muchos lenguajes más usados, ¿no? bueno, es, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, C++, si más, más, sí es muy usado, pero pero es a veces es la última opción antes de usar otros tipos de lenguajes que le llaman de más alto nivel, ¿no? Más alto nivel se refiere a que son más fáciles de utilizar, no es que sean más difíciles por el nombre más alto, ¿no? Pues, el, el que le enseñen en dos lenguajes eh, no es tan malo porque, porque a veces es más importante aprender la técnica que, que el aprender muchos lenguajes no porque por ejemplo bueno es cierto que ahí en, en esos dos lenguajes no viene uno que te sirva como para desarrollo móvil ¿no? pero te pongo como ejemplo el C# el C# más el que utilizan para para desarrollar juegos obviamente puedo usar mucho lenguaje para desarrollar juegos ¿no? pero lo utilizan para juegos de alto rendimiento los que son muy pesados en gráficos esas cosas. e incluso también para para en general programas que son de alto rendimiento ¿no? como procesamiento de imágenes y, y, y, lo, y servidores y cosas así ¿no? y el python pues eh, es, un, es de más alto nivel lo que quiere decir que es más fácil de utilizar incluso más fácil de aprender y es lo que le llaman eh, son lenguajes seguros ¿no? porque el C++ es, no es tan seguro cuando, cuando se refiere a seguro me refiero a que, a que es muy fácil regarla y, y hacer que el programa se cierre ¿no? por, por cuestiones de memoria del, del sistema y todo eso pero en el caso de Python es, es más es más suave eh, en cuanto a eso y, y te permite cometer más errores, ¿no? Porque no tienes que manejar la memoria y todo ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que Python también se utiliza para servidores, incluso lo puede utilizar para. No, no necesariamente para el frontend, pero sí para generar frontend de los sistemas web. Con... Y para, para el caso de aplicaciones de escritorio, que hoy día, pues ya no son, ya no son las más utilizadas, ¿no? Eh, los dos te sirven para eso entonces en cuanto a la técnica está bien que te enseñen esos dos porque a lo mejor y, y, y si te enseñan más lenguajes eh, puedes perder tiempo aprendiendo otro lenguaje donde, donde en realidad puedes aprender alguna técnica más compleja dentro de los lenguajes ya sabes no lo que sí lo que sí estaría interesante es que aparte de los esos dos lenguajes que es uno de bajo nivel y uno de nivel alto y que, que también te enseñaron alguno que fuera para desarrollo móvil, pues que es, como ejemplo, Java. Eso sí sí es cierto que, que te puede servir. Pero recientemente hay unos lenguajes que son más, eh, más aptos para crear aplicaciones más fácilmente, ¿no? Porque suponiendo que hicieras una aplicación, tendrías que hacerlo para, para Android y tal vez para iPhone, ¿no? Si lo haces para iPhone tienes que aprender otro lenguaje. Y ahí ya se vuelve doble el problema porque no solo, no solo son diferentes lenguajes, sino que son, son diferentes plataformas, diferentes estructuras y, y, y, hay, y hay muchas cosas que aprender al respecto. ¿no? Y, y si son demasiadas las cosas. Entonces lo que se utiliza ahora son lenguajes como... Eh, ¿Cómo se le llama? Que, que el mismo lenguaje te genera el código para los dos. O sea, Tú generas una, un frontend para único y eso se genera para tanto para Android como para iOS, iPhone. Que eso, eso también podría ser una opción hoy creo yo para, los, para que las universidades se, se actualizaron un poco. Eso con el fin de que, de que los alumnos pudieran aprender más rápido y poder solucionar problemas más, de manera más, pues más eficiente. no Que no tengan que aprender siempre las cosas como... Eh, a la antigua, ¿no? Como C++, que C++ es algo viejito Obviamente tiene sus versiones nuevas Y, y se han estado actualizando, ¿no? Eh, pero como sea, es, es un lenguaje Muy bueno, pero muy difícil Muy complejo, ¿no? Para cuando, para cuando lo que a ti te interesa Es resolver un problema directamente Es, es, es muy complejo, ¿no? hay muchas cosas que aprender de C y, y no es el ideal para empezar a, a hacer cosas claro que pues si son de, de, de sistemas pues, y quieren aprender cosas de, de digamos que más cercanas a la arquitectura de la computadora pues el aprender C e incluso C lenguaje C que es el, en el, el anterior C pues y, si es ahí sí conviene pues pero no, en la mayoría de los casos no es necesario utilizarse más masa. Pues es... Es un problema yo creo que es, tal vez no sé, si sea en la mayoría de los países, ¿no? Que, que muchos profesores son... están un poco desactualizados. Y no solo desactualizados, sino que tienen un pues un problema ahí con, la, con el nivel de la técnica que tienen, ¿no? Porque, porque aún si, si, si dieran clases con un solo, con un solo lenguaje y, y te enseñaran a ser un, un experto en ese lenguaje, pues eh, digamos que suponiendo que si no agarras trabajo, por lo menos andale, se quedan en la vieja. Te, bueno. Si fuera un lenguaje viejo, pero te enseñaran como un profesional eh, la técnica en sí, cualquier lenguaje podrías aprenderlo más fácilmente, ¿no? Pero, como te enseñan la técnica y te, te encierran mucho en el lenguaje, lo que pasa es que cuando quieres aprender otro este lenguaje, pues ahí ya, ya te das de, de topes con la pared, ¿no? Porque. Mmm, pues por la burbuja en la que te ponen en las escuelas. Pero si sí se quedan en la vieja escuela, exactamente. Por ejemplo, eso, ese, ese del C. Mmm, digamos que casi todo está hecho en C ⁇ Obviamente compartido con otros lenguajes, que es el C, no sé si has escuchado el C, has escuchado el C. Ah, pues, pues, eh, a pesar de que son lenguajes... Eh, a pesar de que son lenguajes eh, en su invención, no tanto, no, tan, no es que estén obsoletos ni que estén eh, ni que se estén en, ni que estén desusos, sino que casi todo lo en las computadoras está hecho en ese lenguaje. Pues. Windows tiene muchos, Windows es, tiene gran parte del sistema en C++. Linux está, Linux está en C. Eh, muchos de los servidores están en C, en C++. O sea, todo es una pero claro que, que para sistemas sencillos pues no, no, su, no se suele utilizar, ¿no? Porque el mantenimiento y el cost El coste de mantenimiento de esos sistemas son muy caros, ¿no? Pero como el, el caso de los software open source, Steam está basándose Ah, pues ahí está. Sí, o sea, eh, de preferencia tiene que ser algo costeable, ¿no? Que sí deje, o que sí deje beneficios caso del open source que tiene muchos beneficios en cuanto a pues que mucha gente lo puede utilizar de manera gratuita y, y sin tener que pagar nada o que pues sea un sistema muy caro no que que tenga para que tenga el dueño del sistema tenga para pagarle gente que sepa más más porque mmm, incluso el nivel que manejan el de ser más, más en los en los escuelas pues no como lo dije ahorita no, no, no es muy no es muy alto digamos pero sí, C++ es muy usado. Así es. Ándale. Sí, el, el, el React JS es el... es la... Es el de front end y el Python es del back end. Incluso, no sé si ya leíste que hay una variante de React que se llama React Native. Si ¿Sí has escuchado de React Native, React Native es. Es en, en estructura como lo de React JS, incluso utiliza las mismas. Es eh, la estructura base, ¿no? Y, eh, pero se utiliza para aplicaciones móviles, es lo que te comentaba ahorita de, de, de, de un lenguaje intermedio que se transforma para las dos plataformas, ¿no? Android y, y iOS. Y precisamente lo que comentas es que lo usa mucho Facebook, es porque quien hizo React es Facebook. Ellos desarrollaron React y por lo tanto desarrollaron React Native también para la aplicación de Facebook. Pero como lo hicieron open source, pues eh, cualquiera lo puede utilizar. Y si te facilita mucho el trabajo eso para... Pues digamos, para sacar rápido aplicaciones y... Eh, Aplicaciones de, de celular y aplicaciones web. En el caso de Red JS, aplicaciones web. Pero sí lo de. A ver, dime. Um, lo, lo que pasa, mira, es que si sí es un poco confuso ahí porque dejando de lado si sí, promoción no sé. eh, dejando de lado el, el hecho de, de de eso de React y de Python y todo eso, el navegador web se maneja con funciona de manera nativa con CSS y JavaScript. El CSS pues esa es la manera que maneja los eh, los estilos el navegador y el JavaScript es como le das un comportamiento a, pues, a los a lo que tú quieras no ya sea eh, la funcionalidad pues en, del frontend y HTML pues es la estructura pero lo que hace o sea la estructura de, de los elementos cómo están acomodados y, los títulos, los textos y todo eso. Pero entonces lo que hace lo que hace React JS es que combina todo eso, combina el CSS, el JavaScript y, y el HTML para que tú en lugar de, de generar un un HTML y generar un JavaScript, obviamente si sí vas a meter JavaScript eh, dentro del react pero vas a escribir menos javascript, vas a escribir menos ss vas a escribir menos html para utilizar una estructura diferente no? ahí me, ahí me cuesta trabajo explicarte porque como dices que vas empezando pero te crea una manera de desarrollar más rápido pues. pero al final de cuentas cuando cuando tú cobras tu aplicación web eso todo todo ese código que tú pones en react que que, interna, que como quien dice es JavaScript, pero es una manera más sencilla. Bueno, la verdad no creo que sea tan más sencilla como lo hice, ¿no? Pero se supone que si vas a hacer una aplicación compleja, te facilita mmm, en cuanto a la velocidad de desarrollo, pues cuando ya sabes utilizarlo. ¿no? Y lo que hace el, el mismo React, trae un, com, un compilador que, que convierte todo eso a, a esos tres elementos que tú dices, a CSS. JavaScript y HTML. Y eso ya tú no lo mueves. Tú, tú mueves el código anterior, el, el que creaste en React JS. Entonces, tú puedes desarrollar en CSS, JavaScript y HTML, pero también puedes hacerlo con React JS para, supuestamente para que te facilite el, el desarrollo, ¿no? Eso va a depender de qué tan complejo es algo. Porque si es algo tan sencillo como una página donde solo vas a mostrar información estática, pues utilizar un algo como React JS no es un eh, es demasiado descabellado, ¿no? No, no es necesario pero por ejemplo en el, en el sistema que, que tú quieres hacer tal vez sí si sí, sí te podría convenir pero no necesariamente porque tú puedes hacer eh, así como mencionas eso de, de que mencionaste de, de que Dolingo está en Python y React JS se puede brincar también la parte de JS se puede hacer Python más CSS, JavaScript y HTML. O sea, eso es, son combinaciones, ¿no? Incluso, incluso hay, uno, hay unas maneras que con Python y otros lenguajes que son de backend te generen el frontend para que tú no tengas que, que programar nada en el frontend. Por ejemplo, en Python hay un framework que se llama. Hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es de Django. Tú le das ciertas estructuras y, y te puede generar automáticamente eh, ya lo visual sin, que, sin preocuparte tú por, por programar el frontend. Pero es que hay muchas muchas posibilidades, ¿no? Muchas, muchas cosas. Ajá. Um, lo que pasa es que um, lo que pasa es que el, el, lo de CSS um, es que puede ser las dos cosas porque tú puedes crear una estructura en CSS y de colores y figuras no, no, no, no tengo son request. Eh, no, no, no sé ni qué es eso, No, soy nuevo aquí, no conozco todavía de, de esas cosas. Después voy a buscar para, para la próxima transmisión voy a poner. Ah, bueno, lo de Photoshop es porque tú puedes generar una estructura en CSS, pero no necesariamente vas a poder ponerle imágenes, ¿no? Pero entonces <risas> gracias. Entonces el o Así sea, puedes ponerse imágenes con CSS, pero de algún lado las tienes que sacar, pues. Y hay unos que lo hacen con con Photoshop. No sé si te refieres a los que hacen toda la estructura con Photoshop, que nomás es una sola imagen, ¿no? Si ¿Sí te refieres a eso. Bueno, pues eso, eso te lo digo en mi experiencia, que es una que es una costumbre que, que a los desarrolladores se, les, se nos parece indeseable, ¿no? porque eh, a veces es muy fácil para un diseñador dise diseñarlo pero te nomás te tiran con la imagen pues y tú tienes que recortarlo eh, incluso generar los equivalentes en CSS para los que correspondan ¿no? porque por ejemplo a veces un eh, dentro del diseño viene una, una franja de un color o viene un texto que pues ese texto en imagen no te va a servir de nada, tienes que escribirlo tú ah bueno si sí, tienes razón, es que sí se puede hacer eso. Te, incluso uno lo, lo puedes hacer en Photoshop y creo, no, no sé mucho de eso, ¿no? De, en, el Photoshop mismo. Creo que también te puede generar un HTML a partir de eso, ¿no? De tu estructura que tú generes. Lo, lo malo de eso es que Photoshop te lo va a generar como quiera, ¿no? En la estructura que le pegue la gana. Mm, pero no te va a generar funcionalidad pues es la pura el, la pura maqueta el puro diseño los puros colores las puras imágenes pero en sí no va a ser nada pues nada de nada de lo funcional mm, puede ser motivo no conozco mucho el photoshop si sí lo uso pero no, no conozco tanto de las funcionalidades que utiliza pero lo que sí sé es que mi experiencia es que muchos diseñadores me han pasado así una imagen. Me pasan el Photoshop y... O incluso a veces la pura imagen que hicieron en Photoshop y ahí va uno a recortarlo cosa por cosa. Muy, muy tedioso eso. Eh. <risa> Pues digamos que el es mejor ser un capo un frontend que ser diseñador web. Pues es más útil saber de diseño web. Lo que pasa es que incluso para lo que lo que se da mucho en el en el. también en el desarrollo, ya comercial, ya, ya laboral, es, es que cuando son equipos de desarrollo de, de, pues digamos no hay diseñadores, se compran plantillas a veces de, de páginas como, como Team Forest. Y no, no me acuerdo de otra, es la única que recuerdo ahorita. Pero se utilizan plantillas ya hechas porque, porque crear alguna desde cero sí si, si, si es, si es a veces medio tediosa, ¿no? E incluso si, si utilizas una misma para otro cliente, eh, también se podrían hasta, hasta ofender ¿no? de ver que las páginas son muy parecidas. Ander, sí, las plantillas, incluso sistemas de administración y. y, y similares a esos no es que pues es que si sí, hay muchas opciones mucho mucho el mundo porque por ejemplo hay los que se llaman frameworks css también están los que se llaman frameworks css como como bootstrap como materialize y no recuerdo otro pero son como como que ya es una estructura CSS nada más ya definida y te dicen cómo gen cuando generes un cuando quieras generar por ejemplo un botón que qué clase le vas a poner al botón para que se vea ya bonito pues ya es bonito e incluso eh, una que tú le des características para que para la responsividad no sé si has escuchado sobre la responsividad con ese por ejemplo con esos te facilita la responsabilidad para que tú puedas tú puedas generar pues estructuras de, mm, que se ajusten al, al celular o al o a la computadora lo que sea no sí sí es, es un, algo algo importante mm, y eso te facilita mucho el trabajo y sobre todo si no si no quieres que sea una plantilla digamos muy vistosa o o muy específica pero sí que te permita crear una estructura ajustable ¿no? que a veces es más importante una estructura ajustable que un diseño bonito yo creo que en la mayoría de los casos eso eso que dices del creo que otras páginas web de una plantilla creo lo usan como Wordpress sí sí Wordpress esa es la, es la para páginas y, y sistemas eh, digamos sencillos, incluso de, de carritos muy, muy rápidos así de venta, de compra. Utiliza mucho el golpes ¿no? Eh, eso sí que, que es un para uno hacer plantilla de WordPress y si necesita algo de algo de experiencia para meterle mano y que, y que porque WordPress es como muy modular así en, en, cuanto, en cuanto a los elementos que pones en la pantalla. Y, y sí requiere un poquito más de, de estrés ahí para, para crear de estos. Pero como tú dices, la ventaja es que hay muchas plantillas. Incluso plantillas gratis. Mm, pero como te digo, no es... Digamos que se puede hacer todo, ¿no? Todo lo que se te ocurra puedes hacer. Pero no todo es recomendable para el Wordpress. El Wordpress se utiliza más que nada como motivo para sitios web y uno que otro carrito. Claro que si le buscas vas a encontrar que mucha gente ha hecho cosas más complejas, ¿no? pero no es necesariamente que sea lo mejor para todos los casos. Muy bien, muy bien, muy bien, entonces nos vemos, a ver si luego, si luego me visitas en otra transmisión, en otro streaming, si tienes tiempo. Hasta luego, gracias. Y yo espero que me funcione el Tetris. Aunque parece que sí está funcionando ya. Ya está la funcionalidad básica. Vamos. Gracias. Mm. Thank mm -hmm. you.